Es la empresa más reconocida en Latinoamérica en manufactura, distribución y comercialización de herramientas y productos para todos los segmentos de la industria ferretera. Trooper se ha dedicado a fabricar diversos productos de la industria hardware en México. Esta marca no solo es la más reconocida en el país. Trooper compite con éxito en más de 30 mercados en el mundo. Cuenta con una línea de botas que son de uso industrial y estas cuentan con una calidad superior a muchas otras marcas mexicanas del mercado. Aunque Trooper no tiene una gran diversidad de modelos, estas tienen una gran calidad y son de las más vendidas en el país. A continuación, te mostramos algunos. Trooper Modelo 300 Este modelo Cuenta con un corte de flor entera de vacuno y forro textil. Casquillo de poliamida y suela sintética antiderrapante, monodensidad de poliuretano. Plantilla de poliuretano altamente confortable, antimicótica y ergonómica. Agujetas de poliéster con alma de algodón y ojillos metálicos. Resistentes a la abrasión, aceites y solventes. Trooper Modelo 400. Las Trooper del Modelo 400 cuentan con casquillo de poliamida y suela antiderrapante de doble densidad de poliuretano inyectado al corte. Con burbuja antifatiga que brinda mayor amortiguación de impacto en la planta del pie. Corte de flor entera de vacuno y forro interno textil. Plantilla de poliuretano altamente confortable antimicótica y ergonómica, agujetas de poliéster con alma de algodón y ganchos plásticos. Y cuenta con mayor resistencia a la abrasión, aceites y solventes que el modelo anterior. Trooper modelo PVC. Este modelo de Trooper está hecho para su uso principalmente en la agricultura y la jardinería. Tienen una altura de 36 centímetros, para una mayor protección. Están fabricadas en PVC 100%. Forro textil. Suela antiderrapante. Su diseño impide la acumulación de residuos y son ideales para ambientes húmedos. Amigo estilócrata, dinos qué opinas de estas botas. Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! Grabando Empanada grabando de mermelada de y de chocolate, y chocolate. Sí. Vamos a necesitar Mermelada de fresa Chispas de chocolate Y huevo